Uh, sandía, ¿eh? Sandía. Sandía, la sandía. Vamos a hacer una sandía, venga. A ver qué tal lo hace la sandía. A ver, yo no, yo no digo que sea culpa mía, yo digo que es culpa de la sandía o del personaje. Donde te toque. ¡Hostia! Cacio... Penúltima fila. Pues nada, para adelante, como a lo delicante. Mira, me gusta. ¡No quita, hombre! Vas a agarrar uno ahí. En medio. Nada, nada, F, F. Quita, hombre. La sandía va primera La sandía hace la del tronco, pero como no es un tronco, pues nada, no hacemos chiste. Pero una sandía puede rodar. Vale, vale, vale. Nos clasificamos, creo yo, ¿eh? Yo creo que sí, tampoco hay mucha gente. Hombre, si me dejan levantarme, yo creo que una... ¡No me agarres! Vale, vale, vale, vale. No hay problema, hombre, no hay problema. No pasa nada, gente. Si no quiere comentar, no se comenta. Y sí, no pasa nada. Ahí está, lo ves, aquí desde 2020. Sabes lo que es, a comentar. Pero lo que digo que si, si no queréis comentar, no pasa nada. Aquí la gente, pues, pues, está para ver las cosas, ¿no? Para entretenerse, ¿no? Para comentar. ¿Entera o qué? A ver, vamos ya. Vamos a dejarnos de tontería porque esta parte me cuesta. Este, este nivel me cuesta, ¿vale? Y ahí no, no hay que caerse en los huecos, ¿vale? Que no sería la primera vez que te caen un... Vale, vale los caracoles Y vámonos para, para nuestra casa Vámonos, vámonos Venga, vámonos mm. Pasar por el aro Nunca la había hecho Por fin me ha tocado Pues vámonos, a ver, juego por equipo Mira, me quito de ahí Dale, uno, uno He cogido uno por... Vale, vale He pillado dos ya Vale, ahí lo he pillado yo, hombre 50, vale, vale, ya ganamos La sandía es la pionera Vale, pues nada Vale, bueno ah. Vale, ¡Ay! los dos caminos se han unido No, tío Vale, se está clasificando gente ya Vale, lo tenemos, lo tenemos Vale, lo tenemos, lo tenemos Hombre, ya Montaña, majareta, vale, vale, vale Hay poca gente y se puede ganar, ¿eh? Se puede ganar Vale, se puede ganar, ¿eh? Gente, estar atenta a la gente Que hay en el canal viendo el directo ahora mismo Se puede ganar a ver, mi estrategia es por este lado. Nunca va nadie. Vale, uno va muy adelante. Hostia, chaval! Vale. Vale, es que vamos pelota. No, me dio, tío. Ah, pero no os preocupéis, ¿eh? Que se puede pasar. No, tío, tío, tío, tío. No estoy muy atrás, estoy muy atrás, tío. No, ya está, ya está, ya no gano. A no ser que la líe los de arriba... Nada, nada, nada, nada. El negro va a llegar antes. Ah, llegar negro.